sabio dijo, no te fíes de quien dice quererte, fíjate de aquel que lucha por tenerte y amarte. Un amor no se demuestra con palabras, se demuestra con hechos, no vale solo decir querer, valen las luchas, valen las sonrisas, valen los latidos, vale ese esfuerzo por estar a tu lado, eso es lo que vale, nada menos. Hola, soy bienvenido a V-Lifers, te saluda Ricardo Niño y me complace tenerte nuevamente acá junto a mí, este es tu canal, este es tu lugar, por lo que te recomiendo que simplemente te pongas unos audífonos, cierres los ojos y escuches con atención esta reflexión que tengo preparada para ti hoy. Yo puedo entenderlo mucho por lo que puedas estar pasando. Pero aquí no voy a hablar de lamentaciones. Aquí no voy a hablar de problemas ni tristezas. Aquí me voy a centrar en ti. Voy a reflexionar junto a ti. Para que veas que no todo está perdido. Así que relájate. Y escúchame bien. Mira, no te fíes solo de las palabras bonitas. Sí, esas que llegan al corazón y suelen hacerte temblar de la emoción pero recuerda que las palabras se las lleva el viento si alguien dice quererte que te lo demuestre si no lo hace no pierdas tu tiempo Te llegará alguien a tu vida que te demuestre su amor día a día y no tengas que continuar perdiendo el tiempo con alguien que solo juega a querer no tengas que continuar perdiendo el tiempo con alguien que no sabe querer no sabe ni demostrarse amor a sí mismo ahora bien en caso de demostrar su amor pero estos hechos no van de acuerdo a sus palabras no puedes cegarte no puedes esperar que cambie especialmente si ya se lo has pedido varias veces no puedes quedarte ahí porque la verdad no te quiere y sí, sé que suena doloroso pero es así, debes abrir los ojos. Así como hay personas que saben muy bien el significado de amar y todo lo que esto conlleva, también hay personas que solo andan por la vida intentándolo. Y no digo que no tengan derecho, porque en realidad todos lo tenemos, pero no puedes esperar intentarlo cuando no sabes lo que quieres ni a quién quieres. En ese caso dedícate un poco más a ti, dedícate a conocerte mejor, a quererte Así te ahorras muchas molestias, explicaciones y lágrimas derramadas. Enamorarse ya se formó parte de nuestro día a día. Es una bonita sensación, ¿no? Claro, una que llega con un poco de miedo, especialmente porque no queremos ser traicionados otra vez. Pero llega y lo hace de una forma increíble. Sin embargo, sabemos que cuando el amor resulta ser no correspondido, sus heridas son horribles. Algunas incluso nos debilitan por completo. Pero no todo es tan malo, porque es precisamente ese amor doloroso el que nos ayuda a comprender lo que queremos. En otras palabras, nos hace más fuertes. Cuando alguien solo dice querernos, nos genera algo de dolor, nos genera incluso un poco de rencor. Porque no entendemos el que diga querernos pero no demostrarlo. Pero esta situación nos demuestra que somos más fuertes de lo que pensamos. Y sí, sé que al principio te sientes un poco vulnerable, pero ¿sabes algo? Eso es completamente normal. Poco a poco esas heridas sanarán. Aprenderás, aceptarás y superarás. Ya lo verás. Será una gran experiencia. Una no muy grata, no te voy a mentir. Pero sin duda te hará una mejor persona. Hay algo que debes entender, y es que los sentimientos de los demás solo pueden ser controlados por ellos. No intentes limitarlos, no intentes fijarlos solo en ti, porque te aseguro que solo perderás el tiempo. No intentes convencer a alguien de que sienta al menos un poco de amor por ti. Ese sentimiento no se mendiga. Si lo pides, posiblemente te den algo, pero muy escaso, y en ocasiones falso. Debes aceptar que esa persona no siente lo mismo que tú sientes por ella acéptalo y obtendrás algo maravilloso paz y con ella podrás seguir adelante cuando nos quedamos con alguien que no nos quiere comienzan los límites te hundes cada vez más y no te das cuenta porque al parecer estás enamorado y digo al parecer porque eso es solo una ilusión que ha inundado tu corazón una de la cual deberás salir lo más pronto posible porque mañana podría ser muy tarde cuando entiendes que hay personas que solo dicen quererte, comienzas a entender quién eres. Y tal vez dirá que esto no tiene nada que ver, pero en realidad sí, porque de esa manera comienzas a entender lo que es importante para ti, a quién necesitas en tu vida y a quién no. Y eso es excelente porque le abres paso a tus valores, a las cosas que te gustan, a tus principios, comienzas a entender un poco más de ti. puedes estar enamorado puedes sentirte perdidamente enamorado de esa persona pero si ella no siente nada por ti el amor para ella será un estorbo todo lo que hagas le parecerá malo todos tus esfuerzos serán en vano y mientras ella fija la vista en otros horizontes tú bueno te quedas por ahí con el corazón destrozado y los sueños hechos pedazos con esto aprendes que el amor cuando es en pareja no es solo de uno. Este debe ser alimentado por ambas partes. Debe ser regado por ambos. Para ambos. Para que se logren cosechar sus frutos, ¿no? Una persona. Escúchame bien. Una persona que de verdad te quiera. Cuidará de ti. Te dará sus mejores palabras de aliento. Cuando no sientas ganas de continuar. Y te reiniciará con cada abrazo así se siente el amor bueno parte de él la otra parte son las mariposas en el estómago esas que te hacen sentir que no hay nadie más y eso es muy bonito pero es más bonito aún cuando ambos lo sienten así de verdad la vida es muy corta para andar sufriendo por un amor que además de ser escaso tenemos que mendigarlo no eso no es amor el amor se da sin condición se entrega todos los días se demuestra todos los días el amor te da una sonrisa día a día y de ojo a ojo no no confíes en quien dice quererte confía en esa persona que a pesar de los obstáculos aún lucha por tenerte Confía en esa que está a tu lado cuando te caes para ayudarte a levantar. Confía en aquella en la que sus ojos brillen solo al verte. Si no llega a tiempo no te preocupes. Estás a tiempo, la vida es sabia. Pero mientras llega, quiérete un poco más. Valórate un poco más y evita ser parte de amores o supuestos amores en los que solo hay palabras vacías ten en cuenta esto y te aseguro que conseguirás el éxito pleno más fácilmente yo confío en ti y confío en que puedas llegar a sentirte mejor y querido no esperes menos de ti porque yo no lo hago está bien te doy las gracias por haber llegado hasta el final de este video. de verdad para mí significa mucho que estés acá junto a mí me hace entender el valor que puedes tener tú como persona y la fuerza que puedes tener para ti porque a pesar de todo estás acá vale te quiero pedir que por favor abajo en los comentarios